Cámara Es que Abinader dice, él y el gobierno están cansados del toque de queda. <risa> el mandatario dominicano dijo que tanto él como el gobierno están cansados del toque de queda y que solo se han mantenido siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales para no propiciar un incremento en la tasa de contagios. El más cansado y al que más daño le hace el toque de queda es al gobierno. El primero que está cansado del toque de queda, y lo he dicho en otras ocasiones, soy yo. Y al que más le afecta el toque de queda es al gobierno. Nosotros lo hemos hecho por las recomendaciones médicas y la situación de salud. Y eso ha logrado que tengamos un país en términos relacionados con otros en mejores condiciones, exclamó el presidente. Vamos a escuchar. ¿Por Sí, el más cansado y al que más daño le hace el toque de queda es saludable. el gobierno. El primero que está cansado del, del toque, yo lo he dicho en otras ocasiones, fue el que más le afecta el toque de queda es el gobierno. Lo hemos hecho por las recomendaciones médicas y por el tema de salud. Y esto se ha logrado que tengamos un país, en términos relativos con otros, en mejores condiciones. No, yo voy a hablar mañana, se le va a dar la hora, va a ser en la noche, y después de consultas con el, con el Gabinete de Salud y con expertos nacionales e internacionales, nosotros vamos a presentar un plan mañana, ya que nos va a dar el plan de desescalada hasta llegar a cero confinamiento. Oh, está cansado ya, eh, eh, el Luis Abinader. Hello, buenas. Hello. Hello. Hello. Ah, buenas. Sí. Me hablan del teléfono. Sí. sí. Oye, amor, yo tengo con inconveniente con el, con el cable. Vamos a pasar a la recepción. Sí, hay que pasar. además más que pase a la dama al departamento, que los muchachos lo atiendan ahí. Ese reporte que está haciendo la ciudadana. Ciudadana. Claro, porque está como jalineando y la gente que está tranquilo viendo hasta el operador del nordeste. Viendo los osobrosos. Viendo los claro. Sí, sí. Y tú te vacunaste, tú te vacunaste. Yo me vacuné, en la segunda o la dosis me puse. Señores, ahí está Luis Abinader, está cansado también, y el gobierno. Sí. Del toque de queda. Ahora, el que esté exigiendo, a mí una gente no me puede decir. Una gente que no se haya vacunado, no me puede decir a mi toque de queda. ¿Entiendes? Porque en otros países. En New York, yo, no veo, yo no veo a esa gente de que, discutiendo en las esquinas que no se van a vacunar. Que yo le da. Porque aquí son científicos, sí. pero cuando eran chiquitos, no le preguntaba a nadie cuando le ponían la vacuna. La vacuna tiene que ser obligatoria, pienso yo. Porque ya si usted está, yo mismo estoy cansado, hastiado del toque de queda. Yo no quiero más toque de queda. Porque eso no tiene lógica. No tiene sentido eso. El toque de queda ha traído muerte. Sí. Y en nuestro pueblo más, lamentablemente. Pueblo de luto. Pudiera ponerse un mes de luto. ¿Eh? Entonces vamos a vacunarnos, primera, segunda, tercera dosis, la que sea necesaria. Para vacunarnos tranquilos y, y vivir de nuevo. Es un año y pico, casi dos. Claro. No quieren poner ninguna de las dosis. Si sí, no se han puesto ah, la me primera. Se, Inmediatamente yo estoy al lado de alguien sin vacunar y me dicen que no, porque eso está raro. Me muevo volado. Porque yo si no voy a discutir, yo soy un hombre que coge cuerda. ¿Me entiendes? Entonces, la pongo a, a, yo lo llevo a galletas. ¿Me entiendes? Obligado. ¡Claro! Yo puedo andar sin mascarilla, yo, yo estoy vacunado. Ya ellos dijeron que que está vacunado pues sin, sin mascarilla. Ah, pues yo puedo andar sin mascarilla. Yo me puse la segunda. ¡Sin mascarilla! No, ¡No te quedes! ¡Sin mascarilla! ¡No te, te, eh, no te gusta! Ajá. ¡Está por ahí! Está, ¡Está por ahí! Vamos a verlo. Está por ahí, eh, yo me vacuné cumpliendo con lo acordado. ¡No salió no, corriendo No, No, no, no. Sí, con un miedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay Sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí ay, ¿Cuánto? Bueno, ahí está, cumpliendo con lo que con lo que hablamos con el gobierno que no íbamos a vacunar porque quitaran el toque de queda. Ahí estuve recibiendo mi segunda dosis. Prepárate para la tercera. No me dijeron cuándo, pero. O sea, lo dice no, en la tarjeta. Lo dice en la tarjeta, porque chequear. Pero ahí me pusieron mi segunda dosis. Ya yo puedo andar sin mascarilla entonces, ¿verdad? No, todavía. Sin mascarilla. <risa> no, no te, te quedes. quedes. <risa> sí. Sí, claro. el pueblo que se vacune. Adiós, que se vacune. Claro, hay que vacunarse, señores. Dejen ese terror. Yo me pegué de que la más? cuchara, a ver, ayer y se me cayó. Eso es mentira. <risa> Dios mío. <risa> Estos mitos que tienen esta gente de, de, de la un... Recarga. chico un un vaina. Yo se yo, la cuchara para el piso. Mentira. Eso su vaina. Eso es un mito, como dice. No, aquí son, el dominicano es el eh, que más sabe de todo.